Yo jamás negaré el pueblo donde soy, de donde yo salí y pa donde voy, yo jamás negaré el pueblo donde soy, de donde yo salí y pa donde voy, de la tierra que me creó y me hizo quien yo soy, un chamaco sencillo, humilde y trabajador, yo jamás negaré el pueblo donde soy, de donde yo salí y pa donde voy. Tierra que me creo y me hizo quien yo soy Un chamaco sencillo, humilde y trabajador No me digas que tú sabes lo que yo he tenido que pasar para estar aquí donde estoy hoy en día No me digas que tú sabes lo que tuve que joderme Y las veces que yo no comía Cuando yo salía de casa a josear A buscarme la comida porque no había nada que comer cuando yo salía de casa a trabajar, porque nadie tenía nada que poner. No me digas que tú sabes lo que es pasar los sacrificios que yo pasé. No me digas que tú sabes lo que es pasar todo eso, porque no te creeré. Yo jamás negaré el pueblo donde soy, de donde yo salí y pa' dónde voy se va para el mundo yo lo tengo entendido me paseo por sus calles nunca me entiendo me leo el chamaquito ver si que creció mirando el río, escuchando los consejos y luchando por los mío. nunca he sido problemático me crean los fantásticos me ven pasar y dicen ve ahí va ese lunático Cuando con él, se va y nitro matando a los problemáticos en esta carrera Lambo, te falta más mateo yo soy de aquí es que voy de Se va yo soy, de aquí yo soy, de aquí es que voy Desde abajo, para arriba es que voy Cada escalón superando, porque de Pueblo San Se va yo soy Sé muy bien de dónde vengo y también sepa dónde voy Nega no tires la mala, tú sabes que es lo que doy Más es amor al arte, y por el arte soy quien soy Yo soy de San Sebastián y con orgullo es que aquí estoy Criado por gente buena, humilde y trabajadora Fui yo quien lo decidió, perdí más temprana hora. Mi hermano de pequeño vendíamos carimañola Y hoy estamos en otra liga y esto lo escribí ah, de cora El tiempo de Dios es perfecto y confío en ti señor En un sueño fuerzas malas me ofrecieron subir por el ascensor, pero prefiero subir por las escaleras Aunque esto sea matador, porque de escuché Que escalón por escalón el éxito sabe mejor, negro ah, ya, yeah, Porque yo lo decidí y eso nunca cambiará de Ahora todos me conocen hoy vienen a saludar. cuando yo necesité, dime dónde tú estabas. Desde pequeño voy forjando mi camino. Seré cantante, estoy cumpliendo mi destino. No negaré de dónde vengo, este es un himno. Gracias al que apoyas y por mí, yo voy contigo. Yo jamás negaré el pueblo donde soy. Yo jamás negaré el pueblo donde soy. De donde yo salí y pa' donde de la tierra que me creo y me hizo quien yo soy, un chamaco sencillo, humilde y trabajador. Yo jamás negaré del pueblo donde soy, de donde yo salí y pa dónde voy. De la tierra que me creo y me hizo quien yo soy, un chamaco sencillo, humilde y trabajador. Yeah yeah, yeah yeah, dímelo, dímelo. Nitrógeno, Mowgli 011, ey, él se bajarse bro, ya tú sabes. Ah, desde la casa, ah. Ah. Este es en la casa.